Ese niño que está viviendo la oscuridad, el resultado carnal de la banalidad. Amigos, amigas, amigo, amiga, hoy tenemos una entrevista a nuestro sensei de la banda, Antonio. Hola, Antonio. Hola, tipo. Quiero entrevistarlo haciéndole una pregunta de la cual me hicieron a mí también. Si tuvieras la oportunidad de hacer una sola pregunta a una sola persona, viva o muerta, ¿cuál sería esta pregunta y qué esperarías de la respuesta? Pues que siempre, desde chiquillo, empecé con la música, siempre tuve una inquietud y ahorita que me preguntas esto, si yo pudiera, yo le preguntaría a Beethoven cómo le hizo para escribir todo lo que escribió estando solo. Que nunca he entendido, o sea, o sea bueno, me imagino, ¿no? Digo, a mí a veces me pasa que traigo música en la cabeza, pero o sea, la tienes que tocar, ¿no? la tienes que ejecutar para poder... Bueno, al menos a mí me pasa, yo veo que mucha gente así, para poderla ir armando, ¿no? Y hizo obras impresionantes, sordo. Y, o, sea, o sea, no, no empezó solo pero ah. cuando ya terminó quedar sordo totalmente. O sea, uh -huh. si me a preguntar a alguien, yo le preguntaría a él, oye, ¿cómo lo hiciste? Definir, o sea, cómo trabajar todo eso, ¿no? Yo creo que él tenía la, se, la memoria musical. Sí, claro. De tal forma que no necesitaba los. Sí, cerebros. todo ya de todo lo que... Las notas sonaban son en su cerebro. En Pero estado. imagínate el, el sentimiento, o sea, el no escuchar nada. Sí, sí está. Agarrado. A mí es algo que me da miedo. Quedarme sordo... ¿Cómo? Bueno. <risa> Siempre tenía esa inquietud. ¿Qué pasa por su mente de alguien así como... como este cuarto que escribió grandes obras hasta dos horas. ¿Ustedes qué opinan amigos, amigas amigos, sí, amigas comenten ustedes también propongan a ver qué, qué, qué, a quién le preguntarían ese amigo muerto antes interesante que sin alguna duda de un personaje de, de su historia ¿no? en la campanita los like los apreciamos, los, los queremos bueno cuídense mucho adiós Bye. amigos